América Latina, les habla Víctor Damián Rosso Villarreal, fundador de este maravilloso templo luciferino Semillas de Luz. Después de un año sabático, y nuevamente con ustedes, recargado con nuevas energías. Eh, hay muchos aspectos que quiero tomar en este inicio de año con todos ustedes. Se ha generado mucha controversia últimamente por la desaparición de Víctor Damián Rosso en algunas redes sociales. Yo quiero hablar sobre ese particular también. También quiero hablar sobre el particular de que van a cerrar la resolución de la iglesia del templo luciferino Semillas de Luz. Quiero aclararles a ustedes los, el alcance que tiene esta decisión gubernamental. De los detractores también les quiero hablar. Y bueno, en general, empecemos para ser un poco más breve. Quiero hablarles de la resolución. ¿sí? ¿Qué alcance va a tener ahora que derroguen la resolución de la Asociación Templo Luciferino Semillas de Luz? Se elegita el piso legal. Es decir, funcionábamos legalmente como asociación Templo luciferino Semillas de Luz Universal. Por la oble moral de algunos funcionarios eh, públicos del gobierno departamental, pues eh, derogaron o van a derogar la resolución jurídica. ¿okay? Esto no quiere decir, oído, esto no quiere decir que yo como individuo no tenga derecho a reunirme en mi templo con algunos amigos, ¿sí? hablar de la palabra de mi señor. Así pues, que el parte de tranquilidad es para todos ustedes, para mis seguidores, para mis ahijados, para los que se inician en esta maravillosa doctrina y para los que quieren pactar con mi señor Lucifer. Si acaba la resolución, pero no el templo, oído, a mí no me pueden impedir el derecho de yo recibir 20, 30 amigos aquí en el templo, hablar, reunirme libremente, sin ser perturbado, lo dice también la Constitución, que todo colombiano tiene derecho a reunirse libremente, para hablar de cualquier tema en general, desde que no se infringiendo la ley, y sin ser perturbados por ninguna autoridad, entonces realmente las cosas no cambian de mucho, realmente que las cosas cambien, lo único que cambia es que dejaremos de funcionar como asociación, pero el templo está dentro de una propiedad privada, ok, entonces realmente eso no cambia las cosas para mis seguidores, para mis adoradores, para las personas que quieren pactar con mi señor Lucifer acá, también quiero hablarles eh, que a raíz de tanta posición que ha tenido el Templo Luciferino Semillas de Luz en Colombia, en Colombia, que estamos en un país de doble moral, como ya todos ustedes lo saben, se ha tomado la decisión de abrir tiendas y centros espirituales, tiendas esotéricas y centros espirituales en todo el país. Vamos a funcionar como tiendas esotéricas. Ok, empezamos por Calarcá Quindío. La primera está ubicada en Calarcá Quindío. Algunos ya lo saben, sí. En esta tienda esotérica van a encontrar, todos ustedes saben que yo soy santero y espiritista fritista y brujo, que esa es mi profesión, ese es mi, mi oficio. Todos ustedes lo saben. En esta tienda esotérica van a encontrar artículos esotéricos de primera calidad que no van a encontrar en ninguna otra tienda esotérica del país. Es más, ni de México. Estamos haciendo envío de algunos productos esotéricos hasta México. Porque hay productos que no se consiguen allá en México. Entonces ya podrán imaginarse ustedes la cantidad de productos de la variedad de productos esotéricos que tenemos para todos ustedes, de marca propia, marca Doctor Damián Rosso, Allí van a encontrar a aquellas personas que quieren hacer un amarre de amor, un retorno de pareja. Van a encontrar un personal altamente capacitado por ese servidor, directamente por mí, que lo van a asesorar a usted a la hora de que quieran adquirir un producto para fidelizar, para hacer un amarre, para hacer un retorno de pareja. Regularmente ustedes van a una tienda esotérica y le venden o lo despachan. Son despachadores de mostrador, le venden lo que ustedes vean, le venden un riego y un riego o un baño ancestral no funciona igual para todas las personas. Y en esa tienda sotérica y centro espiritual vamos a tener, como vuelvo y les digo, el personal altamente capacitado para asesorarlo a ustedes. ¿Cuál es el baño ancestral ideal para ustedes? No es lo mismo un riego o un baño ancestral para la suerte, para una persona, eh, por decir algo, un conductor, ¿sí?, no es lo mismo que un baño y un riego que necesita una persona que maneje, que se yo, un restaurante. Las energías que se manejan en los sitios es totalmente diferente. Así pues, que en las tiendas esotéricas del Centro Espiritual Víctor Largaroso van a encontrar una amplia gama de productos auténticos, originales y de marca propia. Y un personal altamente capacitado para asesorar a ustedes el mejor producto que pueda realmente brindar la solución a sus problemas. Empezamos por Calarcá, ya le daremos a conocer dónde va a quedar eh, la siguiente tienda. ¿Qué más les quería comentar? Algunas personas me preguntan, Maestro Víctor, ¿qué pasó con tu Dios en YouTube? A verlo, les comento, en este año sabático que me tocó, en 2019, ya pues muchos de ustedes saben eh, la necesidad imperiosa que yo tenía de tener un hijo, ¿verdad? Me dediqué ese año sabático a, a esto y lo conseguí, gracias a mi señor, lo, lo, lo pude conseguir, era un sueño que yo tenía hace muchísimos años, lo, logré cristalizarlo y ese año sabático, ese año 2019, me dediqué fue a eso, me estoy estrenando nuevamente como padre. En ese año que hicimos, con mi equipo de soporte técnico, depurar algunas redes sociales, depurar algunos canales en YouTube, eliminamos algunos contenidos, ¿sí? Pensando en la hoja de ruta 2020-2030, para allá estamos enfilando en baterías, para ya nos estamos perfilando La hoja de ruta 2020-2030 El mensaje tendrá que ser diferente ¿Por qué? Obviamente algunas redes sociales No permiten ciertos contenidos Entonces para que ahorros en salud Eliminamos nosotros mismos algunos contenidos De redes sociales, de YouTube Algunos videos, algunos canales Los, los eliminamos y empezaremos nuevamente Con nuevos contenidos renovadores Con contenido nuevo para todos ustedes Entre otras cosas cuando me dicen, Víctor, ¿qué pasó con tu canal en YouTube? No, hombre, es que yo no soy un artista, yo no soy un cantante. Mi profesión no es hacer videos. Mi profesión no es subir videos. Mi profesión es llevar alegría y felicidad e integral a los hogares del mundo. Esa es mi profesión, a eso es a lo que me dedico. Así pues que un video más, un video menos en YouTube, a mí no me preocupa. Nosotros mismos tomamos la decisión de cerrar algunas redes sociales. Eh, detractores, por favor, saludos para mí, detractores, los quiero mucho. Detractores es lo único que hay. Raro sería que no los hubieran, porque es que yo hablo de Lucifer, yo hablo de Diablo, yo hablo de Satanás. Yo hablo de ese ser que para nosotros es un ángel de luz. ¿Cómo no voy a tener detractores? Pero es típico, es típico en los fracasados, esos fracasados. Es como la, una competencia. El perdedor siempre se justifica. Siempre busca excusas, siempre le echa la culpa a los demás. Y el triunfador es el que disfruta, es el que gana, es el que disfruta. Así es también la vida. Típico en los mediocres. Que fracasan en el proceso, cometen algún error y le echan la culpa a Víctor Damián Rosso. ¿Ok? Le echan la culpa a Víctor Damián Rosso y no asume sus errores. También tengo hijos que asumen sus errores, que asumen su responsabilidad. Y dice, padrino, cometí un error durante el proceso. Por favor, lo puedo repetir, me puedes colaborar, pero no empieza a espotricar como las algunos mediocres, que empiezan a hablar de un tornamiarroso, a decir que yo los robé, que yo los engañé. ¡Ay, maestro, vende mi bicicleta! Y mire que se me robó, ¿cuál me robó, imbécil? Le envío el proceso. ¿Sí? Me dice, maestro, eh, no lo puedo hacer. Por favor, devuélvame el dinero. A ver, yo les aclaro una cosa, señores. Yo les aclaro una cosa y que quede muy claro. ¿Sí? Dinero no devuelvo porque es que el dinero no está en mi bolsillo. ¿Sí? Yo cuando recibo a usted las condiciones, le digo en qué se va a gastar. Les envío también una relación de gastos. Les envío los materiales. ¿Sí? Este señor quiso hacer el pacto. Se le envía sus materiales, se le envía sus elementos, se le envía el proceso. Oído, se le envía el proceso. Después me dice. Maestro, eso está muy duro. Esto no se puede hacer. ¿Cuál duro? Porque todo el mundo lo hace, porque la mayoría triunfa y, y, y usted no. Ninguno duro. Esas dificultades están en la mente de las personas. De por favor, el dinero, como así, le envío los materiales, le envío el dinero, le envío los materiales, le envío el proceso, monto mis altares, monto a los guardianes a que cuiden el altar de. Él. Gasto dinero en desplazamientos, en elementos. Me desgasto. Y fuera eso, tengo que sacar dinero de mi bolsillo y regalárselo. Olvídense de eso. Entonces, asuman la responsabilidad. Aquellas personas que fracasen en el proceso, me pueden decir, maestro, fracasé en el proceso, o no lo puedo hacer de esa manera, miremos o a ver cómo lo hago, y yo les colaboro. Pero si quieren, hagan lo que hacen los mediocres. echen la culpa a Víctor Daniel Rosso y no asuman sus errores. ¿Qué más tengo para decirles? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, no, estoy muy pendiente de mi canal, es mi nuevo canal en YouTube. Este va a tener creo que dos, dos canales más, es ser muy pendientes por favor de mis redes sociales eh, Ya estaré nuevamente dándoles a conocer eh, nuevas noticias eh, de la asociación Templo Lucifer y no Semillas de Luz Hasta hoy, asociación, muy pronto dejaré de funcionar como asociación, pero igual seguirá con las puertas abiertas ¿Sí? Nadie me va a impedir que yo reciba aquí un grupito de personas a alabar a mi señor Los que quieran hacer un pacto con mi señor Lucifer acá, en el templo, lo pueden hacer Únicamente contáctenme. Acá en la descripción de mi canal. Ya no dejo descripción del video porque las redes sociales ya no lo permiten. En la descripción de mi canal van a encontrar eh, cómo contactarme. O me pueden escribir al correo de este canal. ¿Vale? Atrévete ya. Y déjate a sorprender.